Hola, mi nombre es Johnny Finch, soy desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working at Games. Vale, para la gente que esté diciendo, y este tío que estás diciendo de Johnny Finch, bueno, Johnny Finch no sé, sí, pero Working at Games y la introducción esta, ¿eso qué es? Eso, ¿Eso qué es lo que es? Pues mira, lo explico muy fácil. Yo, mi pasión en esta vida. Mi pasión en esta vida es hacer videojuegos, hacer videojuegos, yo hice ya anteriormente un videojuego de plataforma, que dejaré eh, dejaré el vídeo por aquí, por aquí, por aquí, una notificación en 3, 2, 1, ahí está, Durante una semana, durante una semana he estado haciendo un juego, ¿vale? No una Game Jam, no lo he hecho por una Game Jam, para que no sepa que es una Game Jam, ¿eh? Una Game Jam es como un concurso de videojuegos, es decir, te da un tiempo limitado con una temática y tú tienes que hacer un juego con esa temática en ese tiempo limitado. Pero no ha sido una Game Jam, ha sido el, la duración que ha tenido el juego y ya está. Entonces, os voy a enseñar avances, ahora mientras voy narrando y eso, avances del juego, ¿vale? vale al principio nada más que tenía que es los movimientos de una pelota al principio era una pelota entonces yo ponía a en el chat en mi chat vale y se iba para la izquierda ponía w se iba para arriba funciona con el chat de Twitch pones d y a la derecha como como un juego normal y corriente pero en vez de jugar con el teclado jugabas con el chat de Twitch Vale, ya tengo aquí un personaje creado, el principal, que es un monstruo rojo con una careta azul, ¿vale? Y bueno, como veis ya tengo hecho cosas, es parte del laberinto, entre comillas, y el personaje principal ahí metido. Luego lo, bueno le pongo luz porque hay zonas de sombra Pero bueno, ya luego soluciono esa, esa cosa Pero bueno, ya luego le pongo una barrera delante Porque se, se puede salir Porque si la barrera pues el personaje se salía Lo vais a ver ahora que voy a hacer la prueba Y entonces mira, yo me muevo y el personaje se sale Porque no hay una barrera, lo ve que se sale Entonces lo que hago para solucionar eso es creo un, un cubo delante le pongo el Mesh Collider, lo quito para que no se vea, pero que esté el cubo. O sea, visualmente no está, pero eh, físicamente sí está. Entonces, como veis, ya no se sale más. Eso hay varias pruebas y no se sale. Desafortunadamente, en esta parte del vídeo, o sea, en este clip, eh, no, no se grabó el audio. Pero bueno, yo explico un poco lo que hice aquí. Como veis, añadí un montón de cosas más. Quité el, el fondo verde ese le puse... Eh, estructuras detrás añadí varias plantitas una llave ahí como veis atrás eh, una puerta de abajo una especie de puente y un personaje nuevo que es el pingüino pero estaba ahí estático simplemente como de decoración en ese momento Luego, si os fijáis en el clip anterior, hay como una plataforma en ese lado Y lo que hago es que en esa parte, como es más fácil ir por la derecha Pues lo hago que sea movible, que sea una plataforma movible Como veis, la plataforma se mueve y hace difícil, un difícil acceso a esa parte Es más difícil ir por esa parte que por el otro lado Entonces, pues eso es lo que hago Entonces, en este momento, el objetivo del nivel es... Bueno, aquí veis que, que he añadido estructuras nuevas, que, que forma parte del fondo, ¿no? De la decoración. Esta estructura que veis aquí lo he pillado del programa Magic Voxel, ¿no? Magic Voxel. ¿Vale? Como veis aquí hay estructuras gratuitas, ya predefinidas. Yo lo que hago es modificarlo un poco, colorearla. De esta no he modificado nada en este momento. Y esta tampoco. Y esta lo, lo he metido como decoración al fondo que está por ahí, lo voy a mostrar ahora Lo veis ahí atrás, está ahí en el fondo, pero bueno, en, en, el, en el primer nivel se ve Pero bueno, por ahora simplemente decoración y tal y cual Y la llave, que cuando pillas la llave, mira como veis ahora la llave, la llave tiene animación Vais a ver la animación ahora Está un poco regular la animación, pero ya luego lo arreglo. Entonces, esa llave la pilla y lo que hace es que cuando la pilla se abre la puerta. Se elimina en este caso, no hay una animación de abrir. Y cuando se abre la puerta, pues ya puedes pillar la. ¿Cómo se llama? La... la bandera. Y cuando pillas la bandera, vas al siguiente nivel. Y bueno, esa es la mecánica. Mira, aquí como veis, digo, a lo mejor hago animación de abrirse, pero al final nunca lo he hecho, pero bueno así se va a quedar y bueno como veis aquí en la demostración de que si pillas la llave hay hasta un cambio de iluminación para decir oye que aquí ha pasado algo y desaparece la puerta Vale gente aquí ya tengo el selector de personaje que es muy simple pongo sig y anterior y ant o siguiente y anterior no me acuerdo muy bien el comando pero lo estáis viendo en pantalla pues va de un, de un personaje a otro y si pongo go me pone el personaje que he elegido en el nivel, como veis arriba he elegido el pingüino y estoy con el pingüino pero hay un fallo que si pongo lo de movimiento no me va y eso lo tengo que corregir y bueno, eh, soy yo Johnny Finch del pasado del futuro que diga y lo arreglé, obviamente no lo voy a dejar ahí sin arreglarlo, ¿no? digo yo vale, en este punto yo ya eh, tengo tres personajes, uno es este, el Red, otro es Pingu y el siguiente es un slime, ¿vale? Es limo que le llamo yo. Vale, entonces elegimos, ponemos go, elegimos el limo y nos podemos mover. Ya vemos que está solucionado lo de moverse. Y ahora pues vamos a probar eh, la zona esa, pero como veis, pues, pues no, no tengo mucha suerte. Intento, intento, pero que va. Eh, lo intento hacer mucho. Pero que va, que no me deja entrar por ahí, la suerte eh, Yo creo que es por la forma del personaje Si fuera un poquito más estrecho A lo mejor pues sí dejaría entrar ahí Pero bueno Y ya luego, como veis, pues ya pillo la llave Y ya puedo ir eh, al siguiente nivel Pero no está hecho todavía el siguiente nivel Ahora pondré con el siguiente nivel y cómo es Vale Update de, de la semana del año o del mes, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, nuevo, ¿vale? Animaciones, ¿vale? Como bien ha dicho mi yo del pasado, ¿no? Eh, tenemos animaciones, luego eh, he puesto como estadística a la derecha Hay que poner salto normal, movimiento normal, bajada alta, ¿no? Y he cambiado los comandos, ¿no? He puesto el comando de eh, SIG para ir al siguiente, de ANT para anterior. También he puesto que si estás en el, en el primer personaje y pones anterior, pues que no vaya a ningún lado, ¿no? Que no tiene sentido. Y que tampoco le reche uno a eso, a la variable, porque no tiene sentido. Que le reche 1 porque estás en el 1, ¿sabes? Y en el último igual. Eso lo he contemplado. Bueno, eso simplemente para la gente que sepa programación, ¿no? Y que, bueno, que, que me entiendan. Vale, ¿y por qué está mi cámara ahí en el medio? Os preguntaréis. Pues por esto, ¿vale? que también está un poco bugueado, solo tendré que arreglar Todavía... Entonces, ¿por qué está en medio? Por eso, porque en todos los niveles hay un una cosa en medio, ¿vale? que gracias a eso pues, puedes poner el chat o la cámara Como muy bien muy bien he explicado yo, muy bonito ahí, es que en el medio puedes poner el chat por si no tienes cámara o tu cámara Por si tienes cámara, ¿sabes lo que te digo? Entonces, en el primer nivel, pues bueno, el objetivo es ese, pillar la llave Pasas por el abeto ese Y eh, como la puerta ya está abierta, pues mira, pues ya vas al siguiente nivel Y el siguiente nivel tiene algo especial Es diferente al primero Como veis ahora, lo vais a ver en 3, 2, 1 Y... uy, casi, vale Entonces, aquí se ve desde arriba, es top down Como explico ahí en la cámara, se ve desde arriba Entonces... Tenía pensado poner los controles, porque en este nivel los controles cambian Tenía pensado ponerlo ahí a la derecha Pero después vais a ver en el final que no, que no es así eh, Como lo he puesto al final Y bueno, como siempre en el medio hay algo En este caso hay un cubo Para que, para que, bueno, para que la cámara eh, parezca que está ahí Y bueno, físicamente Y que no pase la gente por ahí entonces el objetivo de este nivel de este nivel es, es ir a la flecha, como veis abajo a la, a, por el medio, hay como una flecha y bueno, ahí está la bandera para ir al siguiente nivel, que todavía no está programado, que ahora lo vais a ver, el tercer nivel. Vale, ya estamos en el día número 7, día en el que estoy grabando este audio y día en el que termino por fin el juego desde el viernes o sea hoy estamos a lunes vale y desde el viernes he estado intentando hacer un menú es decir a ver lo que está intentando es mandar unos datos de un sitio de una escena a otra escena ¿eh? y de me puse el viernes y hasta el lunes por la mañana no he podido arreglar eso bueno lo que estáis viendo aquí es que pongo ahí una imagen donde donde dice donde hay que poner el chat o la cámara y cuando ya lo tenga hay un botón abajo a la derecha que pone vale y ya quita la, la imagen es para que tú si lo vas a streamear pues para que le, lo puedas poner ahí y sepas dónde es exactamente entonces le das a vale se te quita y ya te sale el menú que ahora mismo está muy feo eso ya lo arreglo después bueno una vez puesto los datos obviamente censuro la parte más importante pero bueno como veis ahora lo he puesto un poquito en cámara lenta para que me dé tiempo a narrarlo bien Ahora ya funciona todo muy bien. Me llevé, como he dicho, tres o cuatro días ahí dándole que cómo hacer las cosas. Si queréis un tutorial explícitamente explicando el código, ponedme los comentarios. Porque aquí ahora mismo estoy intentando explicar un código que no se está escuchando porque tengo el micro muteado, como estáis viendo ahí. Pero bueno, eh, las cosas de la vida. Entonces, si queréis un vídeo explicando. Eh, tal y como es el juego en parte código pues me lo decís y yo lo hago sin problema vamos y como dice la canción ya va llegando el final no sé que no sé cuánto no me acuerdo ya de la canción de la letra pero como veis aquí aquí vengo refasero no eh... <risa> Vengo aquí a explicar eh, cómo abrir el juego, ¿no? Ahí está el juego, ¿no? El nombre, ahí todos los archivos que, que te has descargado. Ahí está el, no, el archivo, ¿no? Con un iconito guapo. Lo abre. Te sale ahí por quién está hecho, por Working at Games. ¿Veis el ratón que está un poco bugueado? Ya está, está, ya está solucionado. Bueno, ponéis la cámara ahí, el chat ahí, en te sale ahí lo que dije antes, vamos. Entonces, pues lo ajustáis. Yo lo ajusto en un momentico. Entonces, una vez que diga, mira, pues ya está hecho como a mí me gusta y como, como debería estar, ¿no? Entonces ya lo veis que está un poco ahí yo ahí jugando luego me diciendo, ay, que estoy dentro del nivel, ¿no? Entonces, <risa> eh, le das a vale cuando ya lo tengas hecho. Eh, dale a vale, hombre. Dale a, deja de hablar. Deja de hablar y dale a vale. Mira que no le da, vale, no le da. A... Ah, ahí le da. Entonces, este es el menú nuevo. Como veis, voy a quitar la cámara ahora porque para que se vea mejor y vais a ver un menú increíblemente increíble muy diferente al que tenía antes como veis no tiene ni punto de comparación entonces ahí pues rellenáis los datos no nombre de usuario sería vuestro nombre de usuario de Twitch con mayúsculas si tiene mayúscula el AUS ahora os digo si no sabéis lo que es os digo cómo obtenerlo y el canal de Twitch que es lo que hay después del .tv barra entonces, para obtener el código, al lado del out, veis un signo de interrogación, ¿no? Pues os manda a esta página y en esta página os dan un código, ese código el que está tapado, obviamente. Y ese, ese código lo pegáis al lado donde pone out, ¿vale? Y ya luego, pues, le dais a jugar, ya cuando tengáis los tres datos, le dais a jugar y ya podéis jugar y ya se conecta con el chat de Twitch, el vuestro. Como veis aquí me pongo a probar comandos, ¿no? Y, y ya habéis visto que han cambiado algunas cosas, ¿no? Y en, el, y en el programa final hay cosas que han cambiado también O sea, arriba mía, en vez de estar vacío, hay un cartel nuevo Luego al lado está el de cambiar de personaje Luego está el, abajo el de movimiento Y el botón de salir lo he puesto un poquito más para abajo Que si no te sale a ti, pues tira de Alt F4 pero a mí me salió ahí un poquito arriba, entonces yo lo he puesto un poquito abajo yo no sé si es por mi pantalla o, o no sé por qué pero yo lo he puesto un poquito más para abajo y bueno aquí veis un gameplay del, para jugarlo con Wars. este vídeo se tendría que subir la semana que viene por lo menos y bueno pues como veis la animación de la, de la llave ahora está mejor hecha ¿vale? Y la animación, bueno la animación general está mal Hay un bug en ese momento pero ya está arreglado No os preocupéis Yo sugiero que me sigáis en Twitch Porque seguramente haga un gameplay de este juego Ahí en directo con gente Con, con ustedes Y este juego lo tendréis Si sois streamer, lo tendréis en la descripción En el enlace de descarga Gratuitamente, gratuito Y nos vemos en el siguiente Vídeo o directo en Twitch Venga, hasta luego